Hay muchas acciones que tú puedes hacer en LibreTe, pero que dependen de cosas que pasan en impuesto interno. Esas cosas que pasan en impuesto interno hay que llevarlas de alguna forma a LibreTe. Y para eso es importante activar una opción en LibreTe que te permite sincronizar LibreTe con impuesto interno. Eso tiene varias ventajas, porque te permite automatizar ciertas cosas. Si te, si te interesa saber cuáles son esas cosas, quédate en este podcast. Por ejemplo, una de las cosas que tú puedes automatizar tiene que ver con la bandeja de intercambio. Y eso vamos a ver hoy día en este podcast con Catalina. Sí, mira, esta... esta la semana que pasó, no esta semana, la semana que pasó, eh, se abrieron algunas consultas en relación... Eh, tenían mucha relación con lo que era la bandeja de intercambio. Porque algunos clientes decían, oye, tengo un documento que eh, me lo enviaron al servicio puesto interno, al, al portal Mi Pyme pero no lo veo en mi bandeja de intercambio de, libre de Claro, entonces, cuando, cuando las chicas de soporte entraban a hacer la revisión en la cuenta para verificar por qué el documento no estaba en la bandeja de intercambio, se percataban que no tenían eh, la sincronización con, con impuesto interno. Claro, lo que pasa en esos casos es que ahí el proveedor te envía el documento, o sea, el proveedor envía el documento a impuesto interno, uh -huh. pero se le olvida, entre comillas, enviarlo por correo. Yeah. al correo de intercambio. Claro, y ahí es donde los clientes dicen, oye, pero si el documento está emitido y lo veo en impuesto interno, ¿por qué no lo veo en librete? Y es porque para verlo en librete, el documento librete tiene que haber recibido el XML. Y eso no es una restricción de, de librete. Todos los software de mercado funcionan igual. Todos los software de mercado se alimentan a partir de los correos que llegan. Si el documento no te llega por correo, no tienes cómo obtenerlo. Ya, al menos el XML. Entonces, el que existe, como parche para eso, existe esta opción de la sincronización. Yeah. En el fondo, si el documento no te llega por correo, igual se pueden obtener ciertos datos del documento de impuesto interno. Ahora, digo ciertos datos porque no se puede obtener el XML completo, se puede obtener el encabezado, el total, el monto, la fecha, que lo emitido, ciertos datos, pero no todos. O sea, no puedo ver, por ejemplo, el PDF. Pero sí, la sincronización definitivamente es bastante útil para casos como ese. Ya, yeah, mira, tú, tú hablaste de que, de que se necesita el XML, pero ¿cuáles son las cosas que yo puedo automatizar eh, o sincronizar con Entra librete e Impuesto Interno. Sí, o sea, a ver, el XML en caso que yo quiera... O sea, el XML es lo que recibo de mi proveedor si me lo manda por correo. Estamos pensando en el caso que no tengo eso. En esos casos, yo lo que puedo hacer es, bueno, por un lado, sincronizar con el Registro de Compras de Impuesto Interno. Yeah. En realidad, con el Registro de venta, Pero el caso específico de la gente que tiene que ver con el Registro de compra. Y en ese caso, lo que se hace es que se traen los documentos que están en documentos recibidos en el Registro de Compras. O sea, todos aquellos que ya pasaron los ocho días o que fueron pagados al contado y se cargan en el librete. Solamente los que fueron pagados al contado. O que ya pasaron los ocho días. Ah, yeah. Por ejemplo, su si documento está a crédito, no se reclamó y pasaron los ocho días también. O si no está a crédito y no tiene método de pago, también. Después de los ocho días, sus documentos son aceptados automáticamente en el impuesto interno y ahí es cuando el librete se sincroniza y trae esos documentos Ahora, no es lo único que se, ha, se puede hacer con la sincronización. Con la sincronización también se puede... Eh, traer los documentos, por ejemplo, reclamados. Uh -huh. Y ahí lo que pasa es lo contrario. Como un documento, si un documento está reclamado en impuesto interno y existen documentos recibidos en librete, va a ser eliminado de librete. Porque ese documento no corresponde que esté porque está reclamado. O, por ejemplo, se pueden traer las respuestas que dan los clientes a los documentos emitidos. Entonces, yeah, para con los que eso, yo como empresa estoy emitiendo. Claro, acuérdate que hay dos tipos de rechazo, uno podría decir, por el rechazo que impuesto interno me ha el documento uh -huh. el, o, el, o el reclamo del cliente. Entonces ese reclamo del cliente es igual importante porque significa que el cliente no está de acuerdo con el documento. La única forma de enterarte de eso tú cuando usas software de mercado es ir a la página de impuesto interno. Uh -huh. que tenemos en LibreT? En LibreT tenemos una opción que te permite desde LibreT saber si el documento está reclamado o no. Y eso te lo muestra en algunas estadísticas, te lo muestra en el dashboard y te muestra una alerta roja en una, en una pestaña eh, de todo Sí, en enviar por... Proceso de intercambio. Eh, proceso de intercambio, sí, sí, sí, sí enviar sí. por email o sí, otra entonces, pestaña. Tiene bastante ventajas porque te permite eh, poder en el fondo... En revisar sus documentos sin tener que ir a impuesto interno. Incluso tú, por ejemplo, con la sincronización también puedes ver el registro de compra y ventas completo desde LibreT de sin entrar en impuesto interno. Y eso te permite, por ejemplo, permitir que alguien lo vea sin tener que tener acceso a la cuenta de impuesto interno. Que obviamente es mm. mucho más eh, delicada, quizás, claro. que algo que puedes filtrar en el Sí, porque te. si yo le pasara mi clave tributaria, o sea, la clave tributaria de la empresa a alguien, tendría acceso a revisar. Todo. Todo, todo, lo todo lo absolutamente empresa, claro. todo lo que está en impuesto interno. En cambio, si tengo eh, si, si tengo la opción de ver, de ver el registro de compra y venta desde el WT con lo que está registrado en el impuesto interno, es mucho más fácil. Ahora, eh, ¿cómo yo podría...? Eh, ah, espera, pero disculpa, es que hay una cosa más que se me olvidó. Y respecto a las compras, están los pendientes también. Entonces, tú tienes los recibidos, los reclamados y los pendientes. Y, los y pen esos tres los puedo ver desde, desde el IREDT. Y los pendientes son claves, porque los pendientes son los que te permiten saber qué documento, que es lo que estaba hablando al inicio, qué documento está pendiente de ser procesado en el impuesto interno, sin tener que traer el punto interno y eso es clave para que no se te pasen los ocho días. Y eso, es, ese, esa aceptación yo la puedo realizar... Desde LibreTe. De sí, se puede hacer desde, desde LibreTe. Puede hacerlo también en el interno, o desde LibreTe. Y si yeah. la hace en LibreTe, puede hacerlo bien. Puede recibir el documento, aceptarlo, que no tiene mucho sentido, no. lo hemos hablado creo que otras veces, o reclamarlo. Yeah. O sea, principalmente yo, me, yo digo que se queden con la opción de recibir o reclamar. Y eso lo puede hacer desde LibreTe con documentos que el proveedor no te mandó por correo. Lo cual es clave darse cuenta que están esos documentos porque ahí no se te puede pasar, por ejemplo, un documento eh, a crédito que después se podría ir a Facto, y cosas que ya hemos hablado antes. Sí. Mira, tú has hablado harto de, de la sincronización entre LibreTe e impuesto interno. Pero no has dicho específicamente cómo hacer o cómo activar esta sincronización entre libreta e impuesto interno. Eh, en realidad es súper simple. Lo único que hay que hacer es colocar la clave tributaria en la cuenta del contribuyente. ¿La ya, ya, hay... clave tributaria del representante legal, de la empresa, o un usuario autorizado. No, no de, de la empresa. Ya. La clave tributaria de la empresa en la configuración de la empresa. Ya. Ya. De hecho, hay una opción que igual te permite sacar ciertas cosas. Si no tienes la clave, que pasaba a veces porque no todos los usuarios tenían que colocar la clave porque al final es igual es un dato de la empresa. Y opcional. Y, y opcional, no es, obligatorio, no es obligatorio para facturar, que es el objetivo principal de LibreT, uh -huh. pero te ayuda a, a varias cosas más. Ahora, uh -huh. igual hay una funcionalidad sobre todo las que tienen que ver con el registro de compriventa, que se pueden hacer con la firma electrónica. Entonces, si está la carga de la firma electrónica, que eso sí tiene que estar cargado, igual hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero para tener toda la sincronización y todas las cosas que se pueden hacer, tiene que ser con la, la contraseña tributaria de, de la empresa. La clave tributaria en la empresa, ya. Eh, ¿Y qué, qué ventajas podría tener yo como empresa o como contribuyente o, o usuario eh, al tener esta sincronización activa en LibreTE? Porque tú me estás diciendo que es algo opcional. Sí, es opcional. Pero para mi gusto tener la sincronización de LibreTE activa con Impuesto Interno tiene principalmente dos ventajas. Primero, que no tienes que estar entrando en Impuesto Interno a cada rato. O sea, ya. eso es como lo principal. O sea, hay muchas cosas que vas a poder ver en LibreTE que si no tuvieras esa sin sincronización tendrías que estar entrando a en impuestos internos. Mm -hmm. Y lo otro es que te permite eh, mover ciertas cosas solas, automatizar ciertas cosas. Yeah. Por ejemplo, específicamente te permite automatizar el movimiento de la bandeja de intercambio. O sea, que los documentos que llegan de tus poderes, los emails que llegan a la bandeja de intercambio, después de 8 ocho días automáticamente pasan a recibido. Y eso igual, aliviena la carga de trabajo porque no hay que estar preocupado 100% esa bandeja solamente de los documentos que haya que reclamar, pero no de los documentos generales. Claro, hay que o sea, si, si el contribuyente ingresara en la clave tributaria, por ejemplo, se dejarían de abrir los tickets por, oye, no tengo el documento de la bandeja de intercambio en documentos recibidos. O sea, probablemente en documentos recibidos te va a aparecer. Yeah. pero el de la bandeja de intercambio probablemente te lo van a abrir igual el ticket porque al final, recuerda que la sincronización no trae el PDF. Entonces igual te van a decir, oye, tengo el documento recibido y ahí en realidad la consulta es un poquito diferente. O sea, tengo el sí. documento recibido, pero no puedo ver el PDF. ¿Por qué no puedes ver el PDF? Porque tu proveedor mm. no te lo ha mandado. Pero eso es otra cosa y que la sincronización no arregla. Porque insisto, o sea, eso ni, ni nosotros ni otro proveedor, porque eso es estándar de impuesto interno, y impuesto interno no provee el XML ni el PDF cuando tú usas soporte de mercado. Ese tiene que, que mandártelo tu proveedor. Sí, sí sí, sí por correo, correo de intercambio. Por correo, sí, ya. tiene que mandártelo por correo. Y de hecho, para que librete de los procesos, tiene que ser el XML. Ya, no sirve que me envíen el PDF. O sea, si te manda el PDF, tú lo podrías ver en el correo, pero en LibreT no te va a aparecer. Claro, LibreT se va a ver solamente si tengo te el, XML. el XML. El PDF se genera en base al XML. Exacto. Igual hay otras cosas que se pueden sincronizar. Eh, hay un módulo antiguo. Esto, esto lo voy a mencionar más que nada para la versión comunidad, porque en la versión oficial ya está desaconsejado el uso. Pero LibreT... ¿Desaconsejado ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar. Ah, yeah. LibreT tiene un módulo de honorarios que te permite consultar boletas de honorarios recibidas y boletas de tercero emitidas. Uh -huh. Sin embargo, personalmente creo que ese módulo se maneja mucho mejor y está mucho mejor resuelto en contafi.cl. Ya esa plataforma se hizo pensando justamente en ese tipo de casos y eso está mejor resuelto ahí y como ya está resuelto ahí es poco probable que eso sea mejor en LibreT. Entonces, si bien se pueden sincronizar boletas de tercero y boletas de honorario también en LibreT, que de hecho hoy día se hace manual. O sea, la tarea ni siquiera está automática porque desaconsejamos ese uso. Eh, bueno, existe, o sea, para consultas por lo menos te podría servir. Entonces, como está en la versión comunitaria igual, prefiero mencionarlo. Pero no, o sea, yo prefiero, recomiendo más contagio.cl porque eso, eh, eh, las formas de emisión están mejor elaboradas, las emisiones masivas, ahí tiene emisiones masivas de boletes de terceros, ah, o sea, hay okay. muchas cosas que están mejor resueltas en contagio.cl. Sí, yo, yo me acuerdo cuando, cuando llegué al principio, los clientes si habrían consulta en relación a lo que eran las boletas de honorario, boletas de tercero, porque se emitían desde el librete o se podían visualizar desde el librete? Eh, tengo entendido que eso todavía se puede hacer pero no se sugiere por, por el tema de un impuesto eh, la retención adicional esa claro, por el, sí, por el la, crédito la, solidario, la verdad, sí. sí, es que en realidad claro, tú, tú llegaste al 2019 y en esa mm. época esa no existía, y después cuando no, apareció de hecho, muchas de las plataformas que ahora hay <risa> no existían y después cuando apareció, cuando apareció esa retención eh, ya el cálculo para emitir la boleta requiere un paso adicional mm. que en libre.tv.cl ni la versión comunidad tampoco está, ah, no, no se considera no, no está considerado y en contáfisis está entonces, cuando tú emites la boleta, si tú la emites por el monto bruto, en realidad te va a dar bien. Pero si la emites, te a hacer como el cálculo para que te dé net el líquido, no, no te va a dar. Y eso en Contafi sí está resuelto. Está resuelto, está resuelto bien. Y, y, en es lo, y en realidad los usuarios que nosotros tenemos eh, usan Contafi. Entonces, y en realidad, no, eh, modificar eso en libreta no tiene sentido y, y ese módulo, al menos en la versión oficial, hay que hacerlo de, ya, de Entonces, esas opciones, si yo quisiera emitir boletas de honorario, boleta de tercero eh, desde el IRT no se puede pero sí está la opción para eh, emitirlas desde Contafi. La boleta de tercero, sí. La boleta de honorario, puedes consultarla en Contafi, pero recuerda que las boletas de honorario para Se emisión emitir. están en Bechexpress.cl. Ya. ya, entonces, entonces sí. esas serían las dos plataformas de acuerdo al, al sí. tipo de documento. Y eso es básicamente lo que te permite la sincronización. Creo que no hay más cosas, son bien específicas, pero sí te ayudan harto a revisar desde Libreté cosas que pasan en el impuesto interno, lo cual es muy útil. Sí, porque te, te ayuda a hacer menos clics o, o estar compartiendo la clave tributaria de la empresa, que es algo delicado. Mm. Ese fue el tip de hoy día, entonces en este podcast queríamos ser bastante precisos y mencionarles por qué es importante que tú sincronices tus datos de impuesto interno con los de LibreT. Recuerda que colocar la clave es opcional, no es obligatorio, pero te va a ayudar a mejorar la gestión y a ser más eficiente en el uso de LibreT. Si te interesa contenido como este, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente podcast.